Hola, mi nombre es Martín Alcázar y soy de Santa Cruz, Bolivia. Tengo 11 años y antes de Libertarios yo ya tenía una meta cumplida que desde, ahora, desde siempre ha sido mi sueño, que era de llegar al equipo de fútbol. Lo logré, pero fui bajando un nivel y tuve que quedarme solo en la escuela con los que recién aprendían. Cuando empecé a Libertarios, pude entrar al en equipo de fútbol y entre, y aparte de entrar al en equipo de fútbol, pude desarrollar un, un canal de YouTube en el cual está recibiendo muchas suscripciones y visitas. Bueno, ahora les voy a hablar sobre, sobre la mentalidad rica y pobre. La mentalidad rica... No, sobre la mentalidad rica y pobre, no tiene nada que ver sobre el dinero. Porque la mentalidad rica eh, es no se esconde de los demás. No, de, de sus problemas nunca se esconder No va a tener la posición de víctima que puede tener un pobre. Bueno, en cambio, el pobre tiene la posición de víctima, no afronta los problemas cara a cara y se esconde de, de todo lo que tiene al pendiente y que le están apretando para que puedas para, para que pagar. Eh, bueno, yo en mi punto en, en libertarios, como dije en el principio, pude desarrollar cosas que era mi canal de YouTube y fútbol. ¿Pude entrar al equipo de fútbol? Sí. Y pude también entrar como titular y capitán desde hace eh, un mes. Pude entrar como capitán. Recientemente ganamos, eh, fuimos segundo lugar en el Campeonato Sevillero, que es una escuela de aquí, de Santa Cruz. Y bueno, Finalmente, quiero agradecer a todos ustedes por escucharme, eh, a todos los demás que puedan escucharme también, a mi mamá por, por, por apoyarme, a Libertarios, a Michael, a, a Andrea, porque es una excelente profesora, si les toca algún día con ella, seguro van a llegar al fondo. Eh, gracias a todos ustedes, espero no, que nos veamos pronto. Hasta luego. Hola, ¿cómo están? Yo me llamo Irene, tengo 11 años, vivo en la provincia de Buenos Aires. Hoy les voy a contar mis cuatro emprendimientos. Mi primer emprendimiento es ser cantante, yo quiero ser la mejor del mundo. Me vendo las ciencias para que me den una oportunidad para cantar. La segunda es el taipondista, yo aprendo a defenderme, yo soy cinturón amarillo, granja verde. La tercera es el emprendimiento de redes, que yo vendo mi producto y la gente me los compra. La cuarta es el emprendimiento de suelo, que es el conferencista, que yo quiero ayudar a la gente y ayudar a cumplir su Hoy les quiero enseñar dos estrategias para persuadir a las personas y aumentar mis venta la primera estrategia es elogiar de manera sincera. Si ustedes se dedicaran a dar elogios, harían este mundo un lugar feliz, porque la mayoría de la gente se las pasa a al máximo. La segunda estrategia es ser atractivo atractivo es ser bonito pero no solamente ser bonito también estar arreglado. cuando la gente te ve en su cabeza piensa que es bueno piel e inteligente atractivo también es ser buena persona sonreír cuando saludas y tener buen humor y si haces esto te podrás contar con la gente síganme en youtube en la PASA, Facebook, ahí pasa, no se olviden de suscribirse a mi canal, y muchas gracias. Un aplauso para mí. Hola, yo soy Jasmine González, tengo 15 años y yo vivo en los Estados Unidos, en un town llamado South Lake Tahoe, California. Yo me metí a Libertades para emprender cómo invertir dinero a la bolsa, pero ahora yo vendo, ahora yo vendo plata con mi hermana que importamos desde México a los Estados Unidos para venderla acá. Yo, lo que yo les voy a hablar son de los mapas de sueños. Y yo, lo que yo aprendí es que tenemos dos mundos: el mundo es de los sueños y hay días, y el mundo concreto. Y lo que yo les quiero recomendar y decir es que hagan su mapa de sueño y lo pongan en la parte para que la puedan ver todo el tiempo. Entendido. Y lo, para eso le van a tener que poner mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucho dinero para que se le cumpla, porque como yo, yo quiero una troca, que es una camioneta. So, si le quieren hacer, le van a tener que poner todo el tiempo, todo el esfuerzo y todo lo que les llega para ir para allá. Y también nada si una niña de 15 y 10 años y niños más pequeños que los otros los pueden hacer también ustedes un university los pueden hacer también pero lo que yo les quiero decir es que, que no se les va a cumplir de una noche para otra. Van a tener que poner todo el esfuerzo, todo el tiempo, todo para que, pa que se les cumpla y se les llegue a sus metas. Porque nada es gratis y nada se les va a cumplir de una noche para otra. Hola, me llamo Valeria con 10 años, soy Libertad Cotidiana de la Mañana, soy de Lake Town, California, soy una fundadora de Puerto Plata México. Soy la jefa de los negocios que vendemos. Mi, mi, yo traigo dinero adentro mi hermana, mi asistente que me ayuda con la tecnología para vender por las plataformas y voy a hablar de los los los, los enemigos de unos perdedores los, el primero enemigo es el, luther, el perdedor que no, nunca podía cumplir sus sueños y piensan de los demás tampoco van a poder un sueño. El segundo es el cerdo, observaciones que tenemos en la cabeza, que todas las veces nos decimos que vamos a hacer algo pues nunca lo hacemos. Y, el, y que eso, por los emprendedores eran no nuestras metas planeadas para nuestros sueños, y eso porque el de comida yo Y también empecé pues mi negocio con no, no, Honda, y ya tengo 4 mil dólares y endulces, carta, pejones de bebé y tal. Listo, chicos, la muy bien, un aplauso para ellas.